Vamos a ver cómo se realiza la integración con el ERP EDUCAMOS. Bueno, para hacerlo lo que tenéis que hacer es venir a, al panel de control, al administrador, ERP, EDUCAMOS. Y cuando eh, informáis los datos de conexión, que son estos datos que aparecen aquí, que son los, los, los, son los datos que os tiene los sabéis vosotros, y si no lo sabéis y si lo preguntáis a EDUCAMOS, ponéis estos datos y eh, le dais al botón verde y en cuanto le dais al botón verde si los datos son correctos en el panel os van a aparecer esta parte de la derecha en datos de enlace educamos y os va a aparecer estos, estas eh, cajas que estamos viendo aquí en, el, en la parte de abajo de la página. Eh, consideraciones interesantes o importantes. Lo primero. El enlace lo podéis mantener activo o apagado, o sea, que podéis quitar el botón o encenderlo. Si lo dejáis encendido, se producen sincronizaciones o se podrían producir sincronizaciones automáticas o manuales, que ahora lo vamos a ver. Si tenéis encendido el botón de sincronización automática, cada X tiempo se va a sincronizar... El, ...el contenido que tengáis en Educamos... ...con el contenido que habéis cargado en iMT Lazarus... ...de acuerdo, si lo tenéis apagado... ...la sincronización será manual... ...yo tendría que darle a estas ruedecita... ...si quiero que se, la, la relación eh, supervisor-dispositivo... ...supervisor-grupo o dispositivo-grupo... Se, eh, ...se renueve o se sincronice... ...con los datos que tiene Educamos... ¿vale? ...o sea que lo podéis hacer esa sincronización... ...de forma manual... O marcando aquí en el botón de forma automática. Eh, eh, repito, sincronización significa que cada vez que se produzcan cambios en SM Educamos, esos cambios se repercutan de forma automática o manual a, eh, a la información que tenemos cargada en, eh, en IMT lázaros ¿Qué podemos, ¿Qué podemos importar eh, desde el RP? Desde eh, educamos. Bueno, en, en los otros eh, RPs que ya eh, lo veremos en diferentes vídeos, pero en este en concreto lo que podemos educar eh, importar son los dispositivos, los grupos, los supervisores del centro, o sea, profesores y las familias. Si tenemos toda esta información metida en Educamos, podemos eh, cargar absolutamente todos los datos que necesita IMT lazos para funcionar. Hay que asociarle, por supuesto, si vamos a cargar dispositivos, hay que asociarles la entidad, hay que asociarles una configuración. Por lo tanto, antes de proceder a la carga o la importación, hay que crear la configuración correspondiente. Ya sabéis que la configuración es muy importante, la de los dispositivos, porque en, es, en la configuración se, añade, se ponen tres cosas que son importantes para el buen funcionamiento de la herramienta se pone el calendario lectivo laboral al que le aplica a ese conjunto de dispositivos, se pone el filtro por defecto de navegación y se pone el filtro por defecto de YouTube, que es muy importante. bien Cuando aplicáis la configuración, pues la que fuera, la que os parezca, pues esto, por ejemplo, e, y tenéis que elegir el tipo de dispositivo, ¿vale? Tenéis que elegir el tipo de dispositivo. A veces, eh, cuando estamos hablando de iPad y, que, y el, el email que aparece en el en Educamos es diferente del email que tiene eh, asociado el iPad, pues podemos marcar este botón para que no importe el email, para que no me lo machaque, porque a lo mejor no son diferentes y me interesa mantener el que tiene el iPad. de acuerdo. Vale. Una vez seleccionados los botones, pues lo único que tengo que hacer es darle al botón verde y me aparece una lista con los dispositivos que se, va, se van a importar y yo no tengo más que darle a aceptar y listo. También puedo importar los grupos, aquí en este desplegable me aparecerían los, eh, todos los grupos que tengo definidos y yo lo único que tendría que hacer es seleccionar la entidad y darle al botón verde, me aparecerá un listado de los grupos, yo puedo seleccionar todos los que me aparecen para cargar o puedo seleccionar discrecionalmente los que, quiera, los que me interese cargar o no en IMT Lazars. Lo mismo pasa con las, con las supervisores del centro, los profesores. En la carga de profesores, tanto de familias como del centro, tengo que seleccionar un rol. Si son profesores, pues tendré que poner el rol de profesor o teacher o el rol que yo desee, el idioma que quiero asignarles y la entidad a la que van a ir asociados esos, esos supervisores. Doy al botón verde y otra vez me va a salir una lista de preseleccionada con los que están dispuestos para ser cargados y yo voy a marcar o todos o seleccionar manualmente los que yo quiera cargar. En el caso de las familias, pues además de lo mismo, tengo que elegir un rol, yo elegiré el rol de familias, eh, les, eh, selecciono un idioma, a qué entidad supervisa y le doy al botón verde. De esta manera, yo tengo cargados toda la información que necesita IMT Lazarus para su funcionamiento, que son los dispositivos, las agrupaciones y los supervisores, los tengo cargados de forma automática. Y si además tengo la sincronización activada, cada vez que se produzca un cambio en el ERP, va a repercutir en la información que tengo cargada en IMT Lazarus. Bueno, creo que, espero que os haya quedado clara la explicación. Eh, os recuerdo que si queréis estar informados de las últimas novedades que, que saca IMT Lazarus, pues nos sigáis en redes sociales. Un saludo.